que veo que, ¿sí? así que bueno hola muy buena gente de youtube como están estamos aquí de un nuevo vídeo para el canal esta vez va a ser un vídeo rapidísimo no más tampoco es muy largo como eh, tres minutos acaba de aparecer en las notificaciones un nuevo youtube hispano del broma pero así que ahora es en este que se llama youtube hispano el joker a de murray o sea hay que de este youtuber que se llama adam eh, blaze bueno y vamos a reaccionar a este, voy a dejar la original en descripción, voy a reaccionar rápido a este ya que no parece si no canta bastante gracia o oh, no eh, que está acá en medio volumen ahora vamos a empezar a ver qué, qué tal no así que ya yeah. <risa> el mundo ha escuchado sobre el super ¿verdad? El alcalde dijo que tenía una solución. ¿Están listos? su Perdóneme, madre Oye, ¿puedo preguntarte algo? No. ¿Cómo? ¿No, no, no yeah. ah, mi Se pone Oye, copo, saldrás después de un par de reyes. Chupada Chupada, no! Un par de tetas vendrá a buscarte, ¿ok? Me encantan las tetas. Sexual. ¿Eh? Deberíamos enseñarles nuestros culos. Denle la bienvenida al chistes. <risa> Fue una entrada de mierda. ¿Quieres decir algo? Algo sobre el show, imbécil. Solo intento hacer venir a la gente. ¿Y te ha funcionado? Chico de mierda. ¿Quieres contarnos un chiste? ¿A qué chiste? Va. Tiene una libreta. Tiene una libreta de tetas. Tac, ¡Tac! ¿Quién mierda es? Marcelo. Marcelo. Usted lo Marcelo. No puedes bromear con fame, eso Callan, Eso no es para simpático ¡Ahora tú inténtalo! esos tres tipos de Wall Street? ¿Qué verdad? ¿Por qué habríamos de creerte? No tengo nada que perder Ya nada puede hacerme daño Así mismo Ok oh, no. Bueno, no, sé pero en mi caso de... Ahí. <risa> Comete mis bolas ¿Qué? Ok. <risa> ah. ¿Así te justificas Tomado. por mamar a tres copos? No eran tan afinados como para salvar sus golos. Si <risa> yo cayera encima de mis bolas, se enterarían de mí. Pasa a su lado todos los días y nadie me toca Perdónen. Yeah, perdonen. Came, <risa> <risa> ca ca <risa> No, no, no. No puedes bromear con ella. <risa> Buenas noches, y ay, jamás ay, lo olviden. Los viernes de la jungla, serán a todo gente, todo gente, todo gente. Hola, ¿dónde eres? No olvides de suscribirte y activar la campana. Sígueme en mis redes y mira mis demás canales. Apúrate mierda, jaja. Chao. Es otro video suyo Vamos a dejar hasta acá nomás Para vale, no Solo aparecieron a este nomás No sé que apareceremos a otro en otro momento Y bueno gente, te ha sido la oración de hoy Espero que te haya entretenido, te haya gustado mucho Bueno, si sí, me gustó este A ver Like Mira, ahí está Porque me un poco el Internet Juan bueno, está Acá lo dejamos amigos Si te ha gustado Puedes dar un me gusta, compartirlo, suscribirte y bueno ahora creo que no subiré tantos vídeos o algo así es que me han bajado la resubida de... cambio el tema no eh, acaban de borrar la resubida de virtual hero de la serie de rubios aunque le modifique todo eso lo vio manualmente y me lo borraba así que lo que puedo hacer es ignorar nomás esa poronga de serie porque me, me están jodiendo el canal ya tengo un strike de copyright y salgo un 3, y ya me borra el canal estoy bastante molesto no sé pero bueno qué más se hace voy a ignorar esa serie y ya no hablaré más en el canal y bueno eso ha sido todo, solo quería comentar eso y bueno nos vemos bye